Y bueno, pues ya estamos una vez más en vivo. Aquí, sus amigos, eh, así es, sus amigos de siempre, Elida, Elida Madrigal y Rafael Cavazos. Así es, aquí estamos, mis amados. Que el Señor les bendiga grandemente. Eh, que este queremos ser tiempo. de ayuda, queremos ser de bendición. Eh, Amén un poquito acá eh, miren he estado platicando con mi esposo y yo un, un rato eh, y comentábamos del de estar preparados Así es. y, y vino a mi mente varias cosas para qué nos preparamos bueno vamos a tratar de dar algunos ejemplos Ajá. En la política, cuando hay nuevas elecciones, eh, hasta para presidentes municipales eh, o para pues gobernadores sí o para presidentes de la república, hay una preparación Están previa. Están preparando todo, sí. Y los partidos se preocupan, claro, verdad. Este, si haya uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis partidos, se preparan sí, para sí. estimular a la gente a que voten por ellos. Uh -huh. Pero no es el, el único tipo de preparación que hay. No, cuando con tiempo nuestros hijos han viajado, eh, sí. a ellos les ha gustado mucho ir a, a la montaña, han, han ido a, allá a Canadá, han ido a Colorado, han ido eh, a, muchos lugares. A, a muchas partes. Ya se van preparados, ya desde que salen de la casa. Sí, sí, van preparados, cuando van sí. a volar y, y, y ya no van a parar en ninguna parte. Tienen más que, que el, tener ya todo listo para salir. Todo. todo, haces, todo. Ya hasta, por ejemplo, cuando se han ido a, a, a la montaña, ya desde aquí salen con botas. <risa> Llevan ya <risa> a, a la mano la, la, la ropa gruesa. La ropa gruesa, todo, todo tienen que llevar todo. No solamente las maletas, sino ya van, van preparados porque va, va. van a bajar del avión. Claro. Y ya van a, a toparse. Van a hacer, sí, aunque sí. aquí esté bien caliente, allá va a estar frío. Va a estar frío. Correcto, así es. Cuando vamos a viajar a alguna parte en carro, Este sí ¿nosotros preparamos unas maletitas para, para el viaje? Claro, para Hasta el cambio. Para el cambio y que para no pararnos, pues un, una frutita, un sándwich, cualquier cosa. Eh, para... eh, exacto. Uh -huh. Cuando se va a trabajar ya vamos a dejar los viajes cuando se va a trabajar eh, ahorita que hice el noche pues también la la el el la comida eh, el, el noche desayuno comida lo que sea verdad Entonces, cuando la mujer le prepara el noche al viejo o al revés el viejo que le prepara a, a, a la mujer verdad pues sí sí eh, o a los hijos cuando los mandamos a la escuela cuando, Acuérdate te he contado claro el, pues sí, o sea La y todas esas cosas En primer ¿no? lugar el, el, el desayuno El almuerzo fuerte para que aguantaran Y luego, bueno, pues prepararles Algo para que llevaran para Para el, el, la merendita la El mediodía, el recreo No sé Y para muchas cosas nos preparamos El snack eh, Cuando Por ejemplo En, en, en la fórmula 1 pues hay una preparación previa para los pilotos. Sí. Eh, eh, antes de subirse el carro, ya antes, días antes, hay una preparación previa de ellos. Eh, en, los ponen a hacer ejercicios. Y en su la, cuerpo, y la, o sea, sí, tiene sí. que haber una, una disciplina y, para. Y mentalmente también. Mental para sí, para todo. Físicamente eh, y, y, y espiritualmente y, y mentalmente y, y todo Y luego ya cuando ya van a, a prepararse ya para la carrera eh, Normalmente ellos se agarran <coughs> tres días eh, Estoy hablando de la Fórmula 1 sí. <coughs> eh, Hacen tres pruebas y luego la calificación Sí En, en, lo, en los primeros dos días Ajá y luego, pues la prueba máxima, pues es ya es en el evento. En el evento, sí. Ahí es. va a salir toda la verdad, si estaban bien preparados o no. Correcto. Eh, ¿Y siempre fallas? Sí, en claro. El, en esta última... Eh, siempre hay errores. Que, que hubo de, de competencias allá en Mónaco. Eh, pues uno de los que han andado ahí de, de líderes, ¿No le pude ni quitar la, la llanta cuando iban a, a, a e hicieron el cambio de llantas? Uh -huh. Y ahí estaban... Brr, brr, y no salió la tuerca <ríe> de, la, de, de la llanta. Se atoró mucho. No y pues, se le echó a perder su carrera. Bueno, pues, así pasa. ¿Y cuántas cosas pasan cuando no estamos bien preparados? simplemente los accidentes en, en la vida que a cada rato hay hay accidentes de, de, de diferentes bueno a propósito de los accidentes cosas eh, ahorita para todo y seguro hasta para que te prepares para ya para el último viaje para el, para los finales para los finales sí ya que, que, finales. que ya estés listo ya, ya. Eh, cómo va a ser tu funeral eh, ahorita te van a, mucha... a sepultar te van a cremar uh -huh. Mucha eh, promoción. Me, me, me, me recordé ahorita de mamá. Sí. Bien linda. Ella fue y escogió el, el, el estuchito donde lo sí. iban a poner. Sí. Dijo, esta a, es la que quiero. A mí me, a mí me dijo, mi hijita quiero que me lleves <ríe> a la funeraria. que ¿Quiere que la lleve? Dice, y como estaba cerquita ahí sí, de, sí, de, de, sí, de la sí. librería. Pues es que yo quiero. yo En, en vida, yo quiero escoger mi caja. Eh, quiero escoger de qué color la quiero. Y, y bueno, pues a, a ver. A hacer ahí un, un, un trato, no sé. Los arreglos ahí. Los arreglos. Bueno, pues la llevé. La llevé y pues sí, ya. ¿Y se le cumplió su deseo? Sí, sí. Entonces, para muchas cosas nos preparamos. Y. Algo que muchos ministros, muchos pastores Muchos que predicamos, ¿verdad? De una forma o de sí, otra Sí, sí, claro Tratamos de preparar a la gente Para el último viaje Para el último viaje Porque el Señor dice que Él va a venir Que Él va a venir Pero Resulta un detalle bien importante <coughs> uh -huh. Como que para eso no nos preocupamos mucho. Muchos. Sí, sí, sí. Muchos. Ajá. Muchos sí, pero muchos también no. se sí, se sí, o sea, se deja muy, muy desapercibido. Sí, sí, sí. Y como estamos reflexionando en el tema de hoy, en este uh -huh. momento de reflexión, ¿estamos ya preparados? Y a ti te pregunto, mi amada, a ti te pregunto, mi amado, ya... ¿Ya? ¿Estás preparado? Ya estás preparado. ¿Ya estás preparado? Preparada. Porque ese día se va a llegar y hay de nosotros cuando, que vamos no estamos preparados. Sí, cuando menos lo esperemos, el Señor viene, eh, eh, o sea, y, y tenemos varios pasajes de la Biblia que, que nos habla de, de, de su venida, Ajá. este... También ahí en segunda de Pedro, capítulo 3, que dice el día del Señor vendrá y ahí nos habla. Uh -huh. Aquí en el en, en Mateo 24, pues también nos habla. Cuando veas esto y esto y esto y esto, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Todo lo está, el Señor nos está permitiendo ver todo lo que está pasando. Alertas, alertas, alertas. Entonces, el problema es que cuando no leemos este libro, Fíjense que nos va a preparar para ese día. Y no entendemos lo que está en el escrito. Pues es muy fácil caer en el error. Porque yo no sabía. Uh -huh. Miren, uh -huh. hace algunos días, en alguno de los videos anteriores, comentamos de una película. Ya, ya muy viejita. Uh -huh. Que se llama El Rapto correcto. Pueden buscarlo en internet, ahí en YouTube, uh -huh. de seguro que uh -huh. se lo van a encontrar. Hay dos, hay una dos, versión tres, de más, de, más nuevas eh, Exacto. Uh -huh. eh, pero casi seguro que la que pesques te va a, a, a dar un, un, un más o menos de lo que estamos hablando. Pero la, la, la viejita me, me gusta porque eh, es muchos años atrás. Sí, sí, sí, muchos años atrás. Y hasta se habla ahí de la marca La Bestia. Y hace unos días estábamos viendo en unas noticias de por allá de, de, de, de Inglaterra, de, ¿de dónde, de, ¿de dónde eran las noticias, no sé si de China o de Pues por allá en. No, no, me, no me acuerdo, la, la verdad Ajá. ahorita. Eso sí se me escapó sí, en, en Europa o por eh, allá, Asia, no sé. De, de, de que los microchips ya son un poquito más grandecito ah, que, que, un, de, que un arrocito De China usted uh -huh. ya, ya sabe que el, el, el, el, el, un arroz es muy pequeño Y se lo ponen ¿Te lo insertan? Se, ¿te inserta? el, se el... lo insertan, sí, así en la piel nada más En la piel, en la mano Y ya con ese eh, Programas tu, tu teléfono Sobre todo los teléfonos modernos que hay eh, y puedes hasta pagar con ellos en, en, en la tienda Ya ni siquiera vas a usar la tarjeta de crédito No, ya ya todo está ya, ahí ya, ya está todo bien preparado Bien controlado y no, Hay un control En esa película del rapto Me gusta porque hablan Al, al respecto uh -huh. Hablan sí. De que un día eh, Va a haber Un control total de la gente Sí Sí Entonces Si tú vas a querer comprar comida Más vale que tengas La marca Una marca Una marca La marca de la bestia Y va a poder ser un chip Una marca ¿Cómo va a ser? No lo sabemos Todavía ahorita En este instante En este momento uh -huh. Porque todavía no acontece Todavía no Sí Pero va a pasar Sí, sí tarde que temprano, por eso la, es. la pregunta es, ¿ya estamos preparados eso para ese encuentro con el Señor? Porque Él va a venir, sí, estés sí, sí. o no estés preparado. Estés o no estés preparado. Y, y ahora mencionabas tú de que hay varios pasajes bíblicos que hablan al respecto, como el de las vírgenes. Sí, también. Uh -huh. Esas novias que estaban esperando al marido, ¿verdad? Sí. Eh, eran 10, pero 5 sí, y 5 no se prepararon. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando el Señor venga, se cierra la puerta y ya nadie va a poder entrar. Así es, así es. Y de, para finalizar un poquito esto, uh -huh. no no el tema de, de total de ahorita, sino cuando habla ahí en Apocalipsis, de que todos vamos a ser juzgados de acuerdo a lo escrito en, en los libros. En los libros. Y el que no se ido inscrito en el libro de la vida. Por eso es vida. bien importante que podamos ministrar siempre, siempre, siempre, siempre con la palabra. Con la palabra, así es. El que quedó escrito en el libro de la vida, uh -huh. pues ya la hizo. Sí. Pero el que no se ha inscrito en el libro de la vida, no la hizo. I'm sorry. Y si no la hizo, pues quiere decir que va a quedar fuera. Sí, sí, Pero sí. no se va a quedar afuera. No, no, va a ser en el lago de fuego. En el lago de fuego. Donde esa flama jamás se va a apagar. Jamás, jamás, jamás. Así Entonces, es. Entonces, de hila enorme... Y extremada importancia De que ya Podamos estar preparados Así es Y por eso Hemos querido en este momento De que mucha gente Aquí en Estados Unidos está eh, descansando eh, Por ejemplo eh, Hay muchos eventos que se hacen eh, cuando hay así estos días así festivos vamos a llamarles así de ajá, recordación ajá. Eh, cuánta gente perdió la vida porque para que hoy pudiéramos celebrar el día de recordación eh, los, los, los que estamos vivos pues sí cuánta gente perdió su que vida morir? dieron su vida sí Y fueron a ofrecer sus vidas sin saber si iban a regresar o no. Exacto. Y por eso es, es, es, aquí así en Estados es. Unidos es muy, muy, muy celebrada esta cuestión. Sí, ¿verdad? sí, sí. Y hasta no se trabaja ese día uh -huh. para que la gente pueda disfrutar de, de ir con los familiares, con las amistades y, y tener un momento de, de recordación. Sí, así es. Pero también nosotros tenemos que tener un tiempo, aunque sea chiquito, no, no importa, de recordar lo que la Escritura enseña y dice. Y vamos a compartir con ustedes, si nos lo permiten, uh -huh. unos cuantos versículos. Del 37 al 44, ahí de Mateo 24. Y nos dice ahí en el dice, verso 37. Nos dice de esta manera, dice... Eh, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y aquí también ya nos está dando un, una, un recordatorio. Uh -huh. Así como sucedió en aquel entonces, uh -huh. que le dijo el Señor a Noé, prepárate, porque esta gente no entiende. Sí, sí, sí. Defi definitivamente. Eh, este, y, y antes de, de Noé, qué bueno que... Hayo gracia en Noé ante los ojos de Dios. Mm -hmm. Exacto. De, que hayo gracia. De, de, de, bien, bien importante. Sí. Por eso no lo dice ahí en, en, en las Sagradas Escrituras. Entonces, pero Noé hay gracia ante los ojos de Dios. Así es. Y le dijo: Entonces prepara una reca por. Sí. Porque me arrepiento de haber hecho al hombre. Así Ay, es. santo Dios. Imagínate que, que Dios se arrepienta de haber hecho el hombre. No, no es. Uh, ¿Por tremendo, qué? Por la tremendo, maldad. Tremendo. Ajá. Por la desobediencia. Por la desobediencia. Miren, acabo eh, de ver uh, uh, uh, un brutal asesinato, vamos a llamarlo así. Si todos días, eh, casi todos los días. Casi todos los días. Ayer, ayer en tierra. están dando en, las noticias la de que en la, la, en la Florida En el sur de la Florida eh, Nomás porque a alguien se, Le volaron las tapas de, de su cabeza Y va Y hace una Sí, porque era, tira -tira. era un, un lugar social Donde uh -huh. hacen eventos Y pues había mucha gente Y y no sé, traían armas de, de, de, de poder y vas, pa, pa, pa, pa, y no sé qué tanta gente se llevó, muchos heridos y muertos. Muchos heridos, varios eh, muertos. Y es que está tremenda la, la, maldad, la maldad. La maldad está a, a la orden del día. Sí, sí, sí, así es. A la orden del día. Uh -huh. Entonces, y ya estamos preparados. Esa gente que estaba ahí. ¿Sabían que iban a, a tener un problema? No. Lo que acaba de pasar en México hace unos días con el metro. También. Ah, pudo haberse pre, prevenido es, esa situación. Sí. Pero bueno, el, hubo los, los descuidos, los, el descuidos. Y, y los malos manejos de los gobiernos. Báqueteles, que se les cae ahí el, el metro. En Italia también, el, ese, ¿cómo se llama? El un teleférico. Un teleférico también que se, se se mataron varias personas y así sucesivamente. Y, y normalmente día. este tipo de situaciones pasan sí. porque faltó prevención. Sí. No descuidos descuidos los en los mantenimientos. Sí. sí Por eso es, sí, sí. estamos ya preparados uh, para cualquier adversidad que se nos presente en la vida. Si ¿Sí, no. Es momento, entonces, hoy, hoy, no mañana, hoy, hoy de empezar hoy. a preparar nuestras vidas. Así es. Eh, ¿Por qué? Porque el Señor va a venir. El Señor preparar. va a venir y el Señor nos da tantos tantos ejemplos en, en su palabra, este, como aquí mismo en el, en el 24 de, de Mateo, 36, de la higuera, aprender la parábola, cuando ya su rama está... Tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Exacto. Así también vosotros cuando veáis todas estas cosas conocéis que está cerca a las puertas, ¿verdad? Exacto. En su venida. Entonces así es, entonces y no, en 38. 38, sí. Dice porque como en, como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose ...y dándose en casamiento... ...hasta el día en que no entró en el arca... ...fíjate... Uh -huh. ...y dándose en casamiento... ...y oía eh, una nota... ...de que el, el líder... ...principal allá... Eh, ...de... ...del Reino Unido... ...Inglaterra... Eh, ...sí... Inglaterra. ...de Inglaterra... sí eh, eh, el, ...el pobrecito hombre... Ya, ya ya un poquito grande. A, apenas iba a tener ya su tercer matrimonio. Apenas. Apenas. Sí, imagina. Y mi pregunta es... ¿Y por qué tuvo que ir de, de la primera? Y luego también de la segunda. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo le va a durar esta? Hey. Uy, Porque está mucho bien. más joven que él. Sí. ¿Él ya está grande? Uh -huh. Sí, no, pues... O sea... Este eh, mundo, este mundo. Comentábamos mi esposa y yo y pensaba eh, hacer un, un, un especial uh -huh. del PDF. Lo que hace daño, el PDF. <risa> pues sí. El poder, el dinero y la fama. El PDF. Entonces. Tremendo, tremendo. vamos a dejar para, para otro día, de lo del PDF. Entonces, como en los días de Noé, así sí. va hacia la venida del Señor. De repente, el día que menos tú y yo pensemos, va a acontecer y va a suceder. Y dice el verso 39... Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ya, ya estamos avisados. Ya Por eso es bien importante que Leer todos los siervos de Dios las escrituras. prediquemos de la palabra y Así que es. estemos dando aviso. Aunque sí. estos mensajes se han predicado por muchas veces, oh, por sí, muchos sí, años. sí, sí, sí, mucho, mucho, mucho. Pero nunca va a ser tarde volverlo a hacer. No, no. Al contrario. Miren, yo le garantizo, así, se lo garantizo, de que en las congregaciones hay mucha gente que debe estar preparada. Ya, las que están yendo ya a un templo. Sí. No estoy hablando de los que están afuera. Que andan perdidos. No, de los que están adentro de los templos. Sí, normalmente este, el, el Señor nos, nos, nos habla de esta manera. Dos estaban en el campo y uno fue quitado. Uh -huh. Dos estaban moliendo y uno quedó y otro se fue. así es. Y, y, y de las vírgenes, pues también. Ajá. Eran diez, cinco prudentes, cinco insensatas. sí Entonces... Mi amado y mi amada. Porque es el, que, el verso que sigue, el, el 40. Sí. Entonces, dice, estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo. Uno va a ser dejado, pero el otro va a ser tomado. Uh -huh. Y el, tre, el 41. Dice, dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Entonces, ya nos está dando el, el ejemplo... La, la escritura muy simple, muy sencillo, de la gente del campo, mm, de, de las mujeres sí. moliendo, que ya ahora ya, ya nadie anda moliendo, ya sí, comen no. las tortillas en, en, en, en las tiendas. En o sea. La licuadora. Hay <ríe> <Sí. ríe> <ríe> mueles en un 2x3. Eh, eh, pero la escritura, nosotros tenemos que refrescarla, en, en el sentido de que tenemos que... Usando los pasajes que, es que tenemos, bien, aunque sean muy viejitos, bien importante, tenemos que refrescarlos para decirte: Ojo, uh -huh. estamos ya preparados. Estamos ya preparados para ese encuentro con el Señor. Y te lo pregunto a ti así directamente: Tú ya estás preparada. Tú ya estás preparado. Y yo sé que estos tipos de mensajes. A muchos ni les interesa. Por eso, en las congregaciones, hablado de las congregaciones, uh -huh. la gente a veces no sabe ni por qué va. Sí, y, y, y muchas de las veces la gente lo, lo ha oído, lo ha escuchado tanto, y entonces lo dejan. De no, hombre, ¿desde cuándo que están diciendo? No, hombre, no le hagas caso. ¿Desde cuándo que están diciendo? Y, y nunca. Nunca vino el Señor. Pues eso precisamente, ahí es el detalle. Eh, eh, exacto. Porque no, es. es algo que no se nos debe olvidar. Sí. Y que debemos estar siempre recordando. Mira. ¿Cuánto es que nos casamos nosotros? Ah, pues hace poquito. Pues ¿y cuántos aguantan como nosotros? No, pues es, es difícil. <risa> Acabo de mencionar este hombre que ya va, va por la tercera mujer. Sí. No, pues no. O sea, ya, ya ahorita, ahorita. Ya se ya van las otras dos. Sí, no, ya en estos tiempos es muy raro, es muy raro. Estás hablando de cosas muy raras. Pues sí. O sea, sí, ya, ya más de 54 años de, de matrimonio. Y de 60 y tantos, pues sí. Y... No, pues. No. Sin contar los 7 años de que nos conocimos. Sí, sí. Y no estábamos probando a ver si sí o no. si no. No, lo que pasa es que Vivíamos eh, eh, retirados. Vivíamos retirados, sí. Este. Sí, y bueno, hasta que pasar. un día me dijo, oye. O te casas o no te casas. Sí, porque ya, ya llevamos siete años de, de, de noviazgo y el eh, tenemos a cumplir ya. Y está, bueno, está bien, hombre, ya te voy a dar la chance, Ándale, vamos a casarnos. Prepárate los chivos y vámonos. <risa> Ay, perdón. Entonces, para nosotros nos llevó siete años prepararnos para eso. Pensando. Y bendito sea el Señor, porque hasta aquí el Señor ha estado con nosotros. Amén. Amén, amén, amén. Así es, gloria al Señor. Y que ya son pocos los matrimonios Alabase que duran más de los 50 Señor. años. Son amén. pocos. Y más en nuestros días. Así es Y lo Así decimos es. por la honra y la gloria de Dios Amén, para la honra y gloria del Señor no, no estamos tratando aquí de andarse, pues, Sin no, Él nosotros no somos y ustedes, nada No, no, no, no, no, no somos no, no. nada Ni nadie, ni podemos hacer nada Si no es su voluntad De Él Es obvio Los dos hemos cambiado Nuestros físicos ya, ya han cambiado Lógico, lógico eh, que cuando no me duele aquí, me duele acá. Estamos ya como la hermana borrota. <risa> <risa> ¿Qué va a llover? Ay, pues me duele el hombro, me duele la cintura. Bueno, pero pasa. Ahí estamos, eh, eh, echándole ganas. Eh, eh, exacto. Pero lo interesante de lo interesante es estar preparados. ¿Estamos preparados? Fíjense lo que sigue diciendo aquí en la escritura ahora en el verso 43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Imagínate que el ladrón te, te avisa, oye María, prepárate porque voy a robar tu casa. <ríe> sí, no. o, oye Juan, prepárate porque esta noche te voy a caer ahí. No pues, no. pues, de perdido agarra, bate un, un palo, una escoba. Se prepara algo. para sí. da darle. Bueno, no como que vas a venir ya a robarme esta noche, no, no. Pues, ¿Si te dejo entrar? Sí, sí, sí, sí. O sea, le estamos diciendo aquí de una manera cómica, ¿no? Pero cuando estamos preparados, la escritura nos está diciendo. Que el padre de familia, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Se prepara o se podría preparar para no dejar minar su casa, o sea, para que no, que no la, lo, para que, para que no lo roben. No lo roben, sí. Entonces la pregunta es, sigue siendo la misma. ¿Estamos sí. preparados ya para la venida del Señor? Pues. Eh, mi hermano, es... mi hermano, es tiempo de reflexionar. Son tiempos de reflexionar así punto por todo lo que es, es estamos de, de reflexionar. todo lo que estamos pasando todo lo que estamos viviendo el Señor nos está mostrando día a día a día a día todas las cosas y, y, pero o sea porque el, nos, nos dice aquí el Hijo del hombre o sea hablando de Cristo Jesús uh -huh, vendrá uh -huh, a la hora a la hora que no, que, que no pensemos o sea, sí así es y pues, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso a su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y aquí estamos tratando de darse alimento, como una preparación de, de tu preparación espiritual. Entonces, dice ahí el verso 46 para finalizar. Uh -huh. Bienaventurado aquel siervo, el cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Y así, así. como me, me encantaría que el señor, Gloria al señor, si viniera ahorita, en ese instante, que, que nos pesque en esa condición de estar preparándoles a ustedes y que todos, que nosotros también sí, estamos to preparados. To todos, todos, todos, todos preparados, todos. Porque todo lo que decimos de aquí para allá, primero, tiene que ser de aquí. Sí, sí. Porque de aquí es. Para poderlo compartir. Exactamente, así es. Entonces, así es. Preparémonos, pues, mi amado, mi amada. Y es bien simple, es decir, no, no, no, no es nada complicado esto. Tan simple como recibir al Señor Jesús en tu vida y en tu corazón. Uh -huh. Cuando tú lo recibes, con verdad, con sinceridad, el Señor cambia todas las cosas. El Señor cambia todas las cosas, sí, amén, así es. Me gusta un pasaje así que después es. vamos a hablar de él. Eh, cuando Salomón está durmiendo y uh -huh. tiene un sueño. Uh -huh. Y el Señor, en ese sueño, pues lo, lo, lo bendice. Uh -huh. Porque él le pregunta, ¿qué quieres que te dé? Y lo que no le pidió fue dinero. Exacto. Le pidió Así sabiduría. Le pidió sabiduría. Eh, ahí la vamos a dejar porque si no, entonces, después no, ¿qué le vamos a platicar. Y yo creo que más que todo, ¿qué es lo que podemos pedirle al Señor? Bueno, en primer lugar, recibirle. Sí. Aceptarle. Y luego pedirle que nos dé uh -huh. sabiduría. Sabiduría. Sabiduría. Amén. Para un crecimiento espiritual. Amén. Fíjate qué que importante, qué importante es lo que estás diciendo. Este, como por ejemplo, uh, ahí en el primer Samuel 15, 22 dice: y, y, y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová también en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención uh -huh. y el prestar atención que la grosura de los carneros. Uh -huh. Qué importante, qué importante es obedecer y qué importante es prestar atención, prestar atención porque mucha de las, muchas de las veces este el enemigo te roba Te roba la atención Para que eso Se pase y no lo no lo Retengas uh -huh. no, no le pongas la atención No le pongas el el, el el ojo, la debida atención Para que se te pase Y se te borre Pero uh -huh. el obedecer la palabra Y el prestar atención Es bien importante El, el, el, el obedecer Sí, definitivo y afirmativo. Entonces, mi amado, mi amada, así es. Tú recibes ¿sí el Señor Jesús, Él te va a cambiar tu vida. Amén. Amén, amén. Te va a dar a entender lo que está bien y lo que está mal. Amén, así es. Así Entonces es. ya empiezas a preparar tu vida en, en lo espiritual. Y, y tiene que haber un crecimiento. Cuando Señor, Señor. yo fui las primeras veces a, a un templo. Voy a ser honesto. Por aquí me entraba y por acá se salía. Sí, porque de eso se encarga Satanás. Uh -huh. pues de, de eso se encarga, en, en eso está. Y no entendía nada. Agarrar la Biblia. Pues, pues no era lo mío. Pues, pues no, pues no. Y no a agarrar por libros, menos la Biblia. Me acuerdo que le decías eso al, al hermano Leal, y, mm. y, y, y, y tú le decías, no, pero es que es que tiene tiene muchas letras. No tiene monitos. No dijo, yo te voy a prestar una que tiene muchos monitos. <risa> <risa> y ni, ni la de los monitos. Presta para acá, como decía Cabezo, Atrasado. Atrasado, decía no, atrasado. <risa> Me acuerdo muy bien del hermano Leal. El hermano Leal, que sí. Dios lo tenga en su santa gloria. Hace muchos años que murió él. Muchos años. Este, Entonces, pero era un hombre que amaba a Dios. Así es, amén. Amaba a Dios. Amén, amén. Y se preocupaba. Se preocupaba. Se preocupaba. Se preocupaba. Sí. Estamos ya preparados para ver y Ayudar a los demás A los que no están preparados Ahorita les decía yo Que aún en los mismos templos Hay mucha gente que no está preparada Así es, así es Hay mucha gente que no está preparada Así es, Sí, Si nos gusta mucho los, los cantitos Y todo eso sí, sí, sí. Eh, Nos vamos a gozar Y... Eh, hasta podemos danzar y podemos hacer un montón de cosas. Pero eso no es la preparación. No, no, no. La preparación es por oír el, y oír la palabra de Dios. El prestar atención y el obedecer es mucho, pero mucho más que todas las cosas. No estoy diciendo que no canten. No, no, no. Pueden cantar, por supuesto que sí. Hay unos himnos preciosísimos. Unos canticos preciosos. Sí, preciosos, eh, lindos lindos eh, hay más de lo que nos podemos imaginar pero pero, pero que no sea lo, la, la pura cuestión emocional, desde, Ay, porque me gusta sí. el, el ritmo y este y no, no, no que sea entender de, la palabra de corazón para poderla vivir eleva, eleva tu, tu corazón tu espíritu y levanta las manos y darle gracias a Dios, porque Él vive yo también vivo Y porque Él es el que me da Las fuerzas, la vida y todo el, el querer hacer Porque es de Él Es de Él Ahí está la bendición Cuando venimos a, a los pies del Señor Y preparamos nuestra vida Él se va a encargar de darnos el crecimiento Amén, Amén. Solamente Así tenemos es. que estar dispuestos Estar dispuestos a obedecer la voz de Dios. Prepárate. Prepárate. Así es. Si nunca le has recibido, recíbelo hoy. Glorificado, Señor. Y empieza por ahí. Dile, Señor, ven a mi vida. Te la entrego hoy, Señor. Quita de mí, Señor. de mi mente, de mi corazón, todo aquello que Amén. no te es agradable. Empieza por ahí. Dile. Quítame Señor Todo lo que me estoró Todo lo, lo que no es tuyo Quítamelo Pero también Dios. como Salomón Pide sabiduría Para que Para que podamos entender la palabra Gloria al Señor Para que la podamos Llevar adelante O sea, aprenderla sí, leerla, eh, Enseñarnos Capacitarnos Para ayudar a los que no Conocen de esto Amén. Y que se encargue de proveernos lo que nos haga falta, de darnos la vida, la salud, el bienestar y todo, todo lo demás todo. que llegue a faltar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Eso, mi, mi amada, amada. Eso, mi amado. Así es. Que, que el Señor se, se encargue de bendecir nuestras vidas. Que el Señor se encargue de eso. Vamos a permitirle al Señor bendecirnos, ¿qué te parece? Vamos a permitirle al Señor, deja que Dios bendiga tu vida y, y que te dé todo lo que te haga falta. Que Él te lo dé. Amén. Que te suple toda tu necesidad, toda. De la A a la Z mm. Y que tu crecimiento espiritual Sea firme Sólido Como si ya el Señor Fuera a llegar este mismo día Oremos Amén Padre le Amén. adoramos Le bendecimos Honra, gloria, alabanza. Gracias, Señor, señor por se el tiempo salte, que nos dan padre. de poder reflexionar. Gracias por su bendita palabra. De estar listos señor. y preparados. Gracias, Señor, por su grande amor. Porque tengo que estar listos y preparados para, para ese encuentro con usted, Señor. Sí, Señor. Que la gente se nuestros de anhelo, señor, y ese deseo. De limpiándonos, cambiándonos, venida, transformándonos señor. y dándonos la sabiduría, sí, Señor. Así es, para hombre. vivir la vida espiritual que usted sí, demanda, Cristo, Señor. Sí, Señor. Así sea, Padre. Tenos, señor. En el poderoso nombre de Esa gracia. Jesús. Sí, Señor. Así el como cuando Noé halló gracia santo, delante de usted. Señor. Que no también encontremos una gracia, sí, Señor. Que sea con nosotros. Nos siga ayudando en todo. Momento. Así como Él preparó el arca. Así que preparemos sí, nuestra propia arca. Sí, Señor. Que es nuestra, sí, nuestra sí, vida. Señor. Así es. Y que la edifiquemos. Nuestra arca. Sí, Señor. Para que cuando oh, vengan todas las clases de problemas, Santo podamos Dios, sortearlas, y Señor, y podamos salir avantes. Sí, Señor. Gracias por su grande amor y su grande misericordia. Y que en ella podamos llevar nuestra propia familia. Gracias, Señor. Y a aquellos que nos pudieran por acompañar, todo Señor. Tiempo que usted nos ha dado, Padre Santo. Nos está dando, señor. Prepare las vidas, las Señor. Preciosas manos nos ponemos. Prepare ponemos las vidas, mi Dios. A nuestra familia, Señor. A cada prepare las vidas recibos, para que señor. puedan. Nuestros nietos, Señor, nuestras Aceptarles, familiares Aceptarles, recibirles. Y que estés se Señor, padre. de prosperarles. Sí, Señor. En sus de sanarles. Ponemos, señor, de cubrirles todas sus necesidades, Señor. Personas y que padre Santo y, y sobre todo la espiritual. Con ellos, padre. Conceda, Padre, sí, Santo, señor, este deseo. En el nombre para de estar preparados para ese encuentro con usted Sí, Señor. En el nombre que sobre todo el nombre. Que, nombre en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a usted, Señor, damos toda honra, sí, toda señor. gloria y toda alabanza. Honra, en Cristo gloria y alabanza, Padre Sea. Aleluya. Amén. Amén. amén. amén. Amén. Y amén. amén. Pues mis amados, gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este video. Y si te gusta, pues compártelo también, por favor. Así es. Y permite que otros también Reciban el mismo reciban mensaje bendición de parte del Señor Así es, Dios les bendiga Gracias por este tiempo Que usted ha prestado Y los que van a ver estos videos pues Que el Señor Les dé la sabiduría, el entendimiento y, y, y Prestar atención a lo Importante en su vida Que es preparar nuestro corazón Nuestras vidas, porque Él viene Así de que un abrazo y bendiciones en el nombre de Cristo Jesús. Bendiciones. Bendiciones. Es Pepe.